Hola, qué tal, amigos de YouTube. A los tiempos les saludo yo. Adivinen dónde estoy. Um, ahora mismo, pues, ahora mismo me encuentro en la ciudad de Chicago por razones que tal vez les explique en otro video. Por lo pronto, este video es los tiempos para avisarles que. Ahora mismo me dirijo al aeropuerto porque voy a Japón. Va a ser un ecuatoriano en Japón por una segunda vez. Ahora estoy en el bus. Um, Parece que es muy temprano, así que no hay nadie. Uh, me dirijo al aeropuerto. Tal vez en otra ocasión les cuente con... más calmita uh, las situaciones por las que me encuentro por aquí pero por lo pronto tengo que llegar a tiempo al aeropuerto desde Chicago esto es un ecuatoriano en Japón acompáñenme si es que quieren me encuentro cerca de la línea férrea en estación California se llama así la estación pero no tiene nada que ver supongo, porque estoy en Chicago utilizaré esta tarjeta magnética para pasar, pero es difícil grabar con las mochilas así que Voy a ver cómo lo hago. Miren nada más. Se entra por ahí y luego subo en la, a la parte de arriba. Uh, ok. Go. No sé si se pueden ver al final. Ma, en la cámara no se ve bien. Pero bueno. Allá tal vez el centro de la ciudad de Chicago. El sol está saliendo. Pero es una pena que no les, puede, no les pueda mostrar con más detalle la ciudad de Chicago. Voy al aeropuerto a registrarme y todo lo demás. En este um, aeropuerto, el aeropuerto O'Hare de Chicago Internacional, parece que tienen varias decoraciones. Bueno, es esta época del año en la que es Navidad y también tienen banderas de distintos países. Al frente mío y atrás también. Por ejemplo, encontramos la de... Corea, del Sur, Colombia, etc. Me pregunto si tendrán a Ecuador o a de Japón. Bueno, ya que soy pobre, me toca la clase económica. <risas> Miren qué bonito. Está acomodado para las fiestas. Bueno, supongo que este es mi avión. Japan Airlines. Mm, interesante forma de... Um, parquear el avión, si se dice así Ok, ya estamos abordando, nos vemos en un par de horas, 14 horas dentro del avión para ser exactos Así que buena suerte DMC Esto es un avión gigante wow, Creo que me metí mal Mira la calidad de primera clase, tienen almohadita, tienen más espacio. Y yo solamente estoy en clase económica. Me siento pobre. Pronto estaré en Japón, pronto ya nacqué. 14 horas de vuelo, pero. Estaba moneando esta cosa, presionando todos los botones hasta que pase algo. Estaba viendo qué pasa y ¡pion! Esto es se sale y puede usarlo como control miren esto incluso puedo tener un como un control de juegos, un control básico de juegos teclas, un joystick esto es alta tecnología ese y si jalo dos veces eh, la cuerda se retrae por otra parte, incluso en la sección económica, me dan una pequeña almohadita, uh, una cobija y auriculares de casco. Supongo que lo vale. Si necesito, load to the tube to inflate the light vest. Check the location of the emergency exit in front of and behind you. llenando unos papeles ah, son cuestiones de declaración de bienes y información de desembarque inmigratorio y mientras tanto pues me dieron esto esto se llama oshibori es una toalla caliente húmeda y sirve para limpiarte las manos o la cara o lo que sea usualmente las manos esto es bastante homotenashi japonés es bastante cultural de Japón brindar esto en los restaurantes etcétera Incluso me lo dieron en el avión. Ok, miren esto. Supongo que llegó la hora de la comida. Eh, tengo ensalada. Tengo sopa de miso. Sopa de miso. Tengo pasta. Tengo... Um, té verde. Uh, sazón italiana, creo. Chip, sí. Sazón italiana. Um, Fruta. Ups, no hay. Ah, oh, no. Creo que es huevo con jamón y un poco de vegetales. Wow, se ve delicioso. A comer. ¿Y todo qué más? Después de comer, bueno, durante la comida, mejor dicho, me ofrecieron más té verde, caliente. Y encima más me traen helado. Hagendam's, vainilla Mmm me están consintiendo mucho Ay, ahora mismo estamos volando por encima del mar las nubes parecen algodones si es que las ven desde arriba la segunda comida uh, me dieron un tipo de sopa, está muy rica: eh, té verde, un tipo de sándwich, más unas salsas, ensalada y yogurt. Algo para pasar el rato, supongo que en un par de horas ya aterrizaremos. ¿Y todo qué más? Como ¿sí? Ah, no, finalmente uh, llegué a Japón, el aquí. Me estoy dirigiendo ahora mismo desde el aeropuerto hasta donde me voy a quedar. Ha sido un día largo, uh, no sé si pueda um, mostrarles si voy a comer algo después o qué es lo que vaya a hacer. Pero por lo pronto me dirijo a mi lugar de estadía. Gracias por acompañarme en este largo viaje, no es que les haya podido mostrar mucho de todas formas. Nos vemos en la próxima, hasta luego, gracias.